El jefe de gabinete del gobernador, aquí presente junto al gobernador, contanos las expectativas de esta actividad y después te voy a hacer algún par de consultas. Eh, sí, no, venimos a, a la apertura de este la inauguración de este jardín de, de jardín infante, un edificio nuevo, un reclamo eh, histórico acá del de Quequén de eh, bueno, como siempre, un día de fiesta cuando se abre una escuela, cuando se abre un jardín cuando se abre una escuela secundaria para nosotros es un es un día de fiesta porque este es un gobierno que más allá de los discursos apuesta realmente a la educación Sean, este es el edificio 112 nuevo que se han inaugurado en nuestra, en nuestra gestión, es más de un edificio cada 10 días de nuestra gestión. En la gestión anterior se habían eh, inaugurado solamente 65 en cuatro años y sin pandemia. Nosotros vamos 112 en tres años con pandemia, con dos años que ahí se ven claramente las, las diferencias entre una gestión y la otra, de quién apuesta a la educación y quién no. Vamos, llevamos más de 4.500 refacciones de edificios escolares en el, en el marco del plan eh, Escuelas a la Obra, no se le ha bajado el salario 20% casi como sucedió en el gobierno pasado, sino que en este caso se han aumentado, han estado por encima de la inflación, ahora se ha dado una paritaria del orden del 94% para los docentes, o sea que es un gobierno provincial que se ocupa por la, por la educación, como te decía, no solo desde el discurso sino desde los actos concretos uh -huh. o Esa es la segunda escuela que se inaugura acá en el distrito. Y te quería consultar sobre otra gran este, situación que tenemos aquí, que tiene que ver con el puerto Kikén. termina Van terminando las licitaciones de las terminales portuarias, a medida que van pasando los años, venciéndose los plazos. ¿Qué ¿Qué ideas hay respecto? De sí, tema? estamos al tanto, estamos trabajando el tema, se, eh, se están mereciendo las concesiones, eh, hay un reclamo para la prórroga, nosotros lo estamos estudiando, pero la idea es abrir una nueva licitación, es avanzar con una nueva licitación en principio que, que mejore los ingresos para la provincia y que implique una inversión importante en el puerto que está faltando, sabemos que está faltando. Ajá, eh, licitación abierta. Hay empresas sí, sí. privadas es una licitación el sí. estado sí. va a tener más participación claro con prioridad para la elevación de granos por parte del estado si es que el estado tiene granos hoy el estado no tiene granos o sea que que pero sí se va a dejar sujeto a la prioridad a, a la elevación de granos por parte del estado Bien, muchas gracias. A ustedes.